Hace falta que me digas una nueva mentira. te la dueña de mis ojos, también de mi vida. Ahora puedo ver y me tocó entender. Todos tenían razón. Jugabas con mi amor. Si todo te lo di cuando te conocí, te entregué mi vida, te entregué mi alma. La evolución musical, es amor. Abusando para para para